especial de todo el mundo y para hacerlo más especial tomaré fotos alrededor de isla estrellada con todas aquellas personas que realmente son muy especiales para mí y haré un pequeño álbum de recuerdos con ellas personas que son especiales para ti <ríe> qué linda calcetín y también debo tomarme una foto con mamá y mis amigos calcetín mira la cámara ¿Sonríe? ¿por qué me pusiste esto papá tampoco podrá estar conmigo este año así que tú te a su lugar. ¡Maya! ¡Esa peluca me sienta muy bien! <ríe> Hola, quiero saber por qué mi paquete no ha llegado. Lo sentimos mucho, señora, pero su paquete no llegará a tiempo. El barco está varado en el océano. Por evitar una ballena, un barco quedó varado y no podrá llegar a tiempo, lo que retrasará la entrega de más de 300 paquetes. ¡Oh, no! ¡Tiyang no recibirá su regalo de cumpleaños!